Desde mi balcón Siempre al despertarme Logro ver tu silueta levantarse Te saludo y Sé que no me ves Desde mi balcón Al llegar la tarde Puedo verte entrar con tu sobrio traje Vuelvo a saludar Sé que no me ves Te podría llamar Pero no lo haré Sé que no debo mirarte Entre las cortinas Sé que no debo como las cotillas, ¿qué le voy a hacer? Si siempre al soñar, sueño despertar y volverte a ver desde mi balcón Desde mi balcón, siempre al acostarme, te lanzo mil besos y le pido a un Dios poder soñarte. Vuelvo a saludar, sé que no me ves, me podría llegar, pero no lo haré. entre las cortinas sé que no debo ocultar como las cotillas que le voy a hacer si siempre al soñar sueño despertar y volverte a ver sé que no debo mirarte entre las cortinas sé que no debo como las cotillas ¿qué le voy a hacer si sí, siempre al soñar sueño despertar y volverte a ver desde mi balcón